preso, fue pues la DEA. Adelante Villalona. Saludos, buenas tardes. Fue detenido al llegar a Estados Unidos el diputado del PRM por Santiago Miguel Gutiérrez Díaz, alegadamente bajo cargos de narcotráfico internacional de drogas. La Administración de Control de, Control, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la PGR, la Procuraduría, Detuvieron al legislador en el aeropuerto de Miami Ante esto el PRM hizo constar que cada ciudadano es responsable de sus actos Y aseguran que como organización tomarán acciones disciplinarias Contra los miembros que quebranten sus principios Ahí está la foto de Miguel Gutiérrez Díaz en Estados Unidos Gracias al mango informativo 56, amable Entonces pues Luisa Abinader. Dijo que cada quien es responsable por sus hechos al ser abordado por periodistas luego del acto de apertura del Pacto Social de la República Dominicana. Tenemos ahí el video de las declaraciones del presidente Luis Abinader. También pues eh, Miguel Díaz, Miguel Gutiérrez Díaz. Quien es diputado por la provincia de Santiago fue miembro de una banda transnacional de drogas que operaba en el país, en Colombia y en Estados Unidos entre el periodo 2014-2017 y de ser condenado un podría enfrentarse hay, excuseme, ah, a cadena perpetua. Escúseme, hay un paréntesis. ¿En qué año fue? 2014 a 2017. Que fue candidato del PLD en ese tiempo. Dicen por ahí. Dicen por ahí, no. Tiene que aclarar por una ahí, cosa, ¿no? ¿cómo es? Una cosa es con guitarra y otra con violín. Saludos muchachos Es así, es correcto Él era diputado Candidato Por el PLD, por Santiago De 2013 Entonces luego de 2020 pasa a formar parte De lo que es el PRM Ya siendo diputado Oscar Lo que pasa es que en el PLD no querían a narcotraficantes Y el PRM sí lo aceptó ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Estamos de acuerdo. Y, la, y, la 25. Dice, oye, dice el expediente, mi hermano Jorge, que él estaba traficando desde 2014. Uh, y no está solo, uh, eh. Cuando formaba parte del PLD. Y no está solo. Ah, espérate. Y no, que, no está solo, eh. Ese merengue va a bailar de dos gente ahí. Y hay 25 mm. órdenes de arresto de Estados Unidos. No llegaron, está solo, no, eh. Ese político va a arrastrar más gente que están ahí claro, en órdenes. Si, si cayó ya, él caen más. Sí. Del PRM. ¡Hello, buenas! Hello! ¿Aló? ¡Hello! Ajá, sí. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Súbelo. Ey, súbelo, se oye. Recoge la que está en el piso. <risa> <risa> se, no cayó. se cayó. Se bueno. cayó. Pues bien, ese Miguel Gutiérrez. ¿Sabe cuál es el error de aquí en base a política, base a candidatura? Que no se examina el candidato. La Espérate, estoy hablando. ¡Hello, buena! ¡Hello! Saludos. Sí, mire, sí, para decirle que ahora es que este programa sabe con esta figura nueva que entró de ahí. Carlos. Eh, una, ah, no, es de nosotros todo el tiempo, nuestro hermano Carlos. Carlos siempre estaba bien, aquí. Pero, eh. No es de que otro programa que, que <risa> yo pues, No, que es de que no, aquí, otro, este nada más. Nosotros podemos prestárselo a cualquiera, pero es de aquí. Así mismo. Pues bien, eh, eh, seguimos en el tema. Eh, el tema es que los ciudadanos deben bien conocer sus candidatos. Bueno, aquí a lo loco, aquí hay que ver. porque tú sabes que así. Claro. El que ve, Fulano está dando, sí. ese es que va a ganar. Ah, Néstor. Mal. Se sabe. Sí, Néstor, sí, dígame, es bueno destacar que el diputado fue apresado desde viernes pasado y solo ayer fue que se supo sobre su apresamiento. La audiencia está pautada para el próximo viernes, 21 de mes en curso. Es decir, para este viernes se le conocerá eh, la audiencia y se determinará si será cadena perpetua, que aunque está solicitando eso la Procuraduría General de los Estados Unidos. Para Miguel Gutiérrez. Ah, pero que un narcotraficante. Mi hijo, ¿y bueno. qué fue lo que ese hombre hizo? Que dama tan. Cuando esa gente pide eso porque hago fuerte. Está fea ¿Vale? la vaina. Ay, eh. ay, ay, ay, la vaina ¿sí? No lo van a bañar ni nada, le van a poner la ropa así. ¿Eh? A Hermano, entre ahí. No, eso es pedir, mi hijo. Ah, <risa> para que tú sepas, no lo van lo va a devolver para atrás. <risa> no, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Eh? Se jodió todo esto. Ah, es. <risa> Se jodió todo esto porque dime, ¿tú qué vas a hacer con esos cuartos? No se va a recuperar. ¿Qué va a hacer? Si le, si le cantan cadena perpetua, algo pasó ahí porque no vamos a decirle cantan cadena perpetua por cantarle. Y lo, y claro. En algo feo está metido ese diputado. Claro. claro. Algo detrás claro. Sí. Lamentablemente no se puede ocultar que la política de nosotros es corrupta. Eso. Eso claro, es. Claro, todo de compañerismo, de juntinha, de contacto. Sí. Siempre tiene su grupito. Por eso nunca se para y nunca se van de ahí. Y mira, aquí hay mucha gente en las redes sociales, el gobierno del cambio, pero esto no viene desde el gobierno del cambio, sino viene que de un trasfondo, viene de años más atrás, y todos se lo quieren venir a echar culpa al gobierno del cambio. Yo no soy parte del gobierno del cambio porque me dicen que lo estoy defendiendo, pero eh, eh. No, no, no. Pero. No, pero eh, o sea. pienso que se está trabajando para un gobierno con transparencia. Ay. Bueno. Hoy, hoy, hoy salió a la luz que hay 25 órdenes que acaban de llegar al país. Oye. Oh, yeah. <risa> 25 órdenes de extradición Ahí. a este ah, país. Van a caer ¿Sí? mucho. Ah, ah, sí, sí, cabe. sí. Por, por el caso César abusador. Estamos, Ay. Estados, Unidos, Ay. Estados Unidos está solicitando a 25 personas, incluyendo políticos de altos, bajos y medios, uh. de igual manera también militares. No, yo me entrego, coroneles. o sea, a mí a, mí Se no van, a mí como la canción. Si es a mí, yo me entrego, porque yo estoy mejor hasta preso para allá que está aquí. <risa> aquí Real en pantalla, ver. Néstor, estamos observando el momento que compareces, justamente hace unas horas, que comparece el diputado Miguel Gutiérrez en su primera eh, comparecencia, tras la cuestión de narcotráfico internacional. Póngale. Ahí está junto a otros también, que son dominicanos, y de otros extranjeros. Póngalo, póngalo hay... en amplio para ver eso, por favor. Ahí está. Ahí, ahí está, esa es la, la primera virtual, la primera audiencia virtual. Allá en, fue... en Miami. Sí. Exactamente, Estados Unidos. El, el de la mascarilla azul a la derecha, ¿verdad? El de la camisa blanca. Es de la camisa, la camisa blanca, blanca, blanca, exactamente. Sí. Okay. Porque es sí. del PRM, lógico. Tengo otra perspectiva desde aquí, desde el estudio. <risa> Bueno, bueno. Empezaron los bobos en Llegó el PRM. Llegó su hora. Ya. <risa> Llegó su hora. Todos los partidos, son, eso siempre tiene que pasar, siempre hay un lado oscuro que va a salir a la luz. Exactamente. La política es así. Si usted no quiere que le descubran lo suyo, no se meta a la política. Bueno. <risa> sí, repetimos, reiteramos una vez más que él estaba, según el expediente de Estados Unidos, él estaba traficando desde su gestión pasada, es decir, desde el PLD. <risa> ¡Uh! hacia adelante. Qué trayectoria. Y es ahora que el mismo PRM, e incluso los Estados Unidos, la embajada acaba de felicitar al gobierno de Luis Abinader por ello colaborar para que esta, este expresamiento se diera. Fue el PRM ah, que colaboró lo, con el señor se diera. Puedo PRM: espérate, porque. Pff, no van a ensuciar la gestión. No se puede ensuciar la gestión, joder. No pueden, no pueden. Señores, no? vamos a dar una pausa. No, estos peleaditas son una cosa increíble. Estos brincan <risa> para arriba ellos. Ay. Pero hubo uno que me tiró te a las siete y media y ¿qué viste? Digo, digo ¿qué es lo que tú me estás hablando? Las, no, que soy yo, hijo de hombre. Digo, pues ven a hacerme el allanamiento y tú me tiraste. No no, no, no, no debe. Miren, cuando esos jureles caen así, que son tan fuertes y se remenea la mata, ya te hay que lava el perro de esa casa. Está huyendo, está cambiado para allá. ¿Te entiendes? Porque ese hombre es cadena perpetua que está pidiendo Estados Unidos. Que para Estados Unidos pedir tiene que tener todo hecho ya. No, hay que echar Tiene que tener todo hecho y saber quién es quién. Es, porque eso lo investiga lo que van ahora. Lo empuña. ¿Qué dolor de barriga va a tener ese hombre? <risa> Ay, Señores, madre. vámonos a una pausa y retornamos.